¿Eres la luz del mundo? <risa> Ese es el Señor. ¿Qué voy a ser yo luz del mundo? Sí, pues. El Señor quiere que tú seas esa luz del mundo, de los que te rodean, del próximo, del que está a tu ladito. ¿no? Y ojalá también, ahí cuando tú salgas de tu casita, cuando tú converses con algo, sea, esa luz de esa persona que está deprimida, esa persona que está triste, que está seca, ahí le llevas la luz de la esperanza así que no defraudemos al Señor Señor en este tiempo de verano que nos quede todas estamos felices, contentos disfrutando a lo mejor el aire marino, a lo mejor estamos en la cordillera a lo mejor estamos en el campo, donde estemos a lo mejor estoy en mi casita, estoy en mi cama ahí donde estés el Señor quiere que seas luz para todos los que te rodean para todos los que te escuchan para todos los que te ven que sea esa luz, ah, oh, da gusto estar, una luz de esperanza, siempre está alegre, siempre me está levantando. Eso, pues esa persona mejor no vayamos para allá porque uh, vamos a alegre y salimos tristes, derrumbados, porque es tan pesimista. ¿Mm? Bueno, y veamos hoy día, ya estamos en Juan 8, que nos va a decir que este Espíritu Santo para guiarnos. Y mira como subtítulo, la verdad libera al hombre. Y nos dice Jesús, si permanecen fieles a mis palabras, ustedes verdaderamente serán mis discípulos y así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Palabra de Dios. Si permanecen fieles a mis palabras, Serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque si estamos y conocemos a Jesús y que Jesús, si lo conozco, me dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Y me dice que me va a ser libre. Y después más adelante que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y Jesús me viene a liberar me viene a liberar del pecado de los sufrimientos de las drogas me viene a, de todos esos pecados que el Señor quiere salvarme, a eso vino que estoy enfermo lleno de rabia de egoísmo de soberbias, de la lujuria, de los vicios estoy ahí porque estoy desesperado y me dicen que con esto yo puedo que el poder, el humor. Esclavo. Soy esclavo del dinero, esclavo del poder, esclavo de la droga. Estoy ahí. Y el Señor me dice, yo quiero, escucha mi palabra, yo te quiero libre. Vine a desatar, vine a liberarte con la resurrección. Así que hermano querido, esa es nuestra alegría esperanzadora de la verdadera libertad, no libertinaje que estamos viviendo hoy día. La libertad del respeto, del amor, del servicio que me saca de esa tristeza me saca de esas ataduras de ese egoísmo de esa violencia que estoy atada y me hace libre en su libertad que es el amor así que digámosle hoy día al Señor la verdad nos libera digámosle Señor gracias, gracias por liberarme gracias por sacarme de esta esclavitud, ayúdame Señor, ahí yo también a liberar a tantos que están ahí esclavos del pecado.